¿Qué ustedes no, no, creen no, no. que debieran ser las Navidades? ¿Cómo cogerlas? ¿Cómo tomarlas? <ríe> con tanta dificultad. ¿verdad? Bueno, eh, yo creo que son un escape de la presión social que viven los pueblos. Especialmente nosotros también vivimos nuestras idiosincrasias, nuestra presión, nuestras dificultades. Y que las Navidades son un escape. Y se deja exteriorizar la parte emocional que muchas veces. Uno la deja prisionera. En Pero hay la gente roma. que se pasa las 52 semanas fugado. Sí. En el un escape. <risa> las 52 fines de semana. Se lo pasan de roma en, roma en Eso tienen la manguera rota. <risa> Exacto. Eso es Pero increíble. Hay muchos que en esos días, pues, exteriorizan sus sentimientos y se atreven a votar lo poco que puedan tener y hasta lo que no tienen. Y también se usa para la unión familiar, la unión de amistades, qué sé yo, esas cosas y sobre todo para lo más peligroso que hay en eso. Tienden a hacerse en esos... Eh, en estos días las reconciliaciones amorosas. Esas reconciliaciones que vienen producto de una etapa de soledad en la que tú estás pasando, Ajá. terminaste con una tipa que tú sabes que no que sé sí, yo, Kate, te arregla y ahí está tú en enero buscando cómo salir. <risa> este, ay, este muchacho ay, es terrible. Ahí está en enero. <risa> que bueno, Sócrates, hoy, <risa> hoy quiero compartir dos temas. Ah. Eh, el primero es una oscaritía que se celebró en la comunidad de la Yaguiza. Eh, en el día de ayer a las 8 de la mañana Una donde faridía. los comunitarios reiteran su oposición a la destrucción de la mina de los algodones para ser usada eh, como material de relleno para la carretera de la circunvalación. Era a propósito de la visita que hiciera... Sí, el ministro de Obras Públicas Ramón Pepín hizo una visita aquí eh, enviado por el presidente a palabra de él y se reunieron con los comunitarios y le dijeron, ustedes quieren carretera de su comunidad, nosotros le podemos hacer la carretera si nos dejan explotar la mina, como un chantaje. Eh, el gobierno tiene que construir la, las calles de las comunidades y de los pueblos dominicanos donde quiera estén y sin tener que ser por condiciones per se. Sin embargo... En sus propias palabras, así mismo se lo dijo. Si ustedes quieren carretera, permítanos no <ríe> explotar esa mina. Es una manera eh, muy grotesca de, del ministro Ramón Pepín eh, pidiendo eso. Y, y los comunitarios le dijeron que no, que buscaran otra opción. También le dijeron, ¿ustedes quieren tener agua potable? Eh, tienen que permitirnos explotar la mina. Y ellos le dijeron, pero de, la, el agua que nosotros tomamos y todo el agua que nosotros tenemos en estas comunidades provienen de esos ríos que nacen ahí, y si ustedes la destruyen, ¿de sí. ¿dónde la van a tener? Entonces, vamos a escuchar un poquito el, el, el audio de la Oscaritía eh, hecha ahí en la, en la parroquia de la Yagüiza. Escuchemos. Buenos días, buenos días, coordinador del Comité de Salud de la Ayagüesa. Hacemos un llamado a las autoridades, en especial al presidente de la Deloquina, que nosotros nos oponemos a la apertura de la mina de los faraones. Estas comunidades que apoyan este comité estamos preservando nuestros recursos naturales como este cerdito tan preciado que es el agua. Nosotros lo oponemos rotundamente a la reapertura de esta vida. Padre José Orlando Francisco Frías, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción, en el Fidel Allá, Luisa. También como iglesia, apoyamos la lucha de nuestras comunidades. No explotación de la mina a los parayones, de los algodones y... Señor Presidente, Señor Ministro de Obras Públicas, Señor Ministro de Medio Ambiente, ya especialmente con el Ministro de Obras Públicas, tuvimos una reunión y pusimos nuestra posición. Esperamos que esta información les llegue y sepan que entonces estamos en pie de lucha con la comunidad, unidos para no permitir la reapertura de esta vida. Buenos días, Rodrigo Gómez, presidente. Aquí ustedes pueden eh, percibir todo lo que fue esa eucaristía cómo está la comunidad, cómo está eh, integrada toda la comunidad de alrededor bajo este lema de no explotación de la, mona, de la mina de los algodones. Eh, ¿Se puede observar una decisión de comunitaria? y también que ellos prefieren preservar el medio ambiente, ellos prefieren preservar ese recurso que tienen ahí de flora y fauna y producción de agua antes que otras necesidades que también están padeciendo. ¿Hay otra opción? Por ciento de años, sí, sí, sí, hay más opciones, hay hay más minas, eh, por ejemplo la de Tenares, es una mina que está Explotado. legítimamente trabajada, también está la toca que hay en Falcondo, que la regalan, solo tienen que transportarla, ¿verdad? Me eh, imagino que la idea será bajar los costos de... Sí, sí, sí, material, sí, claro. sí. <coughs> y problema, por otro lado... El problema de es eso es que eh, si tú te pones a ver, eh, no sé yo cuál es la carga argumentativa, eh, dentro de la... Uh, Razones que se exponen para no explotar la mina, en una ocasión yo escuché que esto a mí es de nosotros, con un concepto equivocado, porque que tú vives en una comunidad donde te haces dueño de las cosas que hay en esa comunidad. Todo lo que hay en la República Dominicana corresponde al Estado. Y si la cosa es sustentable, hay que explotarlo, aparece una, una, una carretera llamasaya, hay que hacerlo. Tú no puedes pensar ni decirle a las autoridades que esto solamente yo dejo que lo exploten, si es para mí. ...para lo que va a pasar por el frente de mi casa... ...o sea, nosotros tampoco podemos tomar esto como un evangelio... ...tenemos que ver con eh, los técnicos... ...cuáles son las posibilidades que hay de que las cosas se hagan... Porque, otro, no, de que ...porque yo soy la comodidad, porque yo fui a una iglesia... ni porque yo sé que esos tiempos ya pasaron... ...nosotros no estamos en eso ya... ...es un asunto de que los principales presidentes y líderes del mundo... ...saben que todos los recursos tienen que ser explotados todos... Desde Ecuador, eh, con el machi, cuando se atrevió a explotar el oro de, de, de, de, del Ecuador en la Amazonía y en todas partes, de lo que se trata es de hacer un uso sustentable del medio ambiente. Usted no puede tomar eso ni para hacer política, ni para tomarlo como un evangelio, ni para venir con una, una defensa o ultranza del medio ambiente. Usted tiene que saber cuáles son las condiciones, cuál es el beneficio, porque nosotros no vivimos... A, de forma comunitaria, nosotros somos una nación y lo que hay aquí es para todos Sí, exacto, pero también el hombre tiene inteligencia, tiene sabiduría ya sabe hasta dónde pueden llegar sus límites, hasta dónde puede llegar la agresión a lo que son los recursos naturales y cuál es lo que más le beneficia a una cosa y la otra y basándose en los estudios, basándose eh, en las condiciones que hay per se es plausible otra opción antes de destruir lo poco que queda ahí en ese entorno productor de agua. Por otra parte, quiero compartir con ustedes lo que es el presupuesto nacional para San Francisco de Macorís. Apenas 1.500 millones de, de pesos amado para la provincia de Duarte. Esto equivale a 4.687 pesos por habitantes. Mientras que el presupuesto nacional lo mío, que bastante Mientras que 4, 000, sí. el presupuesto nacional <risa> dividido entre toda la población dominicana son 99.700 pesos para San Francisco y nueve 99.000. Sí, y a nosotros nos va a tocar 4.000. Sí, eh, en asunto de distribución de recursos. Sí, sí, sí, per cápita. Eh, eh, per cápita. Uh -huh. ¿Qué nos dice esto? Que hay una mala distribución de los recursos del Estado y que San Francisco de Macorís, por 20 años el gobierno del PLD, no ha estado en la planificación para desarrollarlo equitativamente. Y si aquí se ha logrado algo, se ha logrado por la lucha y la fiereza del pueblo, se ha logrado por la iniciativa de sus ciudadanos, de los comerciantes, de los empresarios, que día a día se levantan a trabajar. Hay pocas iniciativas gubernamentales que se puedan demostrar en San Francisco de Macorís en los 20 años de gobierno. Y este, lo que ha sido es reducido para el 2020, de 1.600 y pico de millones a apenas a 1.500 millones. Una aberración al trabajo, al desempeño de la provincia una provincia que es tercera capital, una provincia que aporta más de un 7% al PIB, una provincia que aporta con sus remesas más que cualquiera otra, sin embargo, no es tomada en cuenta equitativamente para hacer inversiones de desarrollo dentro de ella, no es tomada en cuenta para hacer las obras prioritarias que necesita San Francisco de Macorís para relanzarla al desarrollo nacional la están eh, dejando marginada, no hay ni siquiera un funcionario de punta dentro del tren gubernativo de este presidente ni de los que pasaron por lo que se entiende que San Francisco de Macorís la están dejando olvidada, ignorada en lo que es la planificación gubernamental del desarrollo del presupuesto nacional. ¿Cuál fue el hecho que dio nacimiento a esta vendetta de, de, de gobierno con relación a San Francisco de Macorís? El hecho. Que, que dio origen a esta vendetta, a este este odio, esta venganza contra nosotros. Yo no Porque entiendo todo es un asunto político, sí, o sea, sí. es lo que parece. Pasó aquí, Mira, después, lo que, es lo, lo que lo, parece. Mira, lo que ha pasado Tienen realmente? a San Francisco de Macorís olvidado. La población de Macorís no tiene nada sí, que agradecerle. Sí. Nada. Mira, este, no de es, aquellas no está, grandes no obras es, que hizo Balaguer. No están así, pero aquellas grandes obras que hizo Hipólito no se ha hecho cosas eh, mayores Mira, no Y está a... todo paralizado lo, lo, lo que realmente ocurre con casi todos los gobiernos y San Francisco Es el hecho de que San Francisco de Macorís es un lugar donde se protesta Donde se pide muchas cosas y se hace de manera muy violenta Eso es parte de nuestra idiosincrasia Eso hace que los gobiernos tengan una cierta reticencia Con... <coughs> Eh, con, la, con la provincia Pero eh, con el PLD Pienso que también hay otro ingrediente Y es el hecho de que el PLD nunca ha sido bastión político En San Francisco de Macorís. Yo pienso que eso es lo que más pesa ¿Eh? Eso es lo que más pesado El PLD realmente ha, ha sido derrotado en más de una ocasión Por el Partido Revolucionario Dominicano en principio Y luego creo que en las últimas elecciones también lo fue por el PRM Correcto, sobre todo en la alcaldía. Exactamente o sea que eso es probable que haya producido Yo no digo que ese es, es así Pero es probable que sea quizá la causa por la que se nos ve con cierta reticencia pero también no, hemos Y ten... una burla de mucho engaño Te voy a hacer la obra, problema. te voy a hacer la obra, te voy a hacer la obra Pero también hemos nada. tenido otro problema Y es que no hemos tenido dirigentes importantes que se la jueguen por San Francisco En el sentido de exigirle a su presidente Por ejemplo, <coughs> dirigentes que vayan y digan la mayoría de los dirigentes que han hecho cosas aquí la han hecho como un tanto mutu propio, han sido como, tú ves, no han enfrentado a su propio partido, a su propio gobierno, para exigirle que las cosas que tienen que hacerse, que se hagan. Y eso, eso quizás es lo que ha estado pasando. Recuerden que San Francisco Macorís existe mm. y que mm. esta es una provincia pujante y va a mantener su desarrollo pese al olvido del gobierno del PLD.